Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tuna Velira. En este video vamos a revisar una de las herramientas más potentes en el proceso de estudios de una lengua y es el diccionario. Vamos a repasar y revisar de qué forma lo puedo aplicar, qué trucos tengo que considerar y de qué forma puedo aprovechar al máximo toda la información que puede entregar un diccionario en formato digital o en formato de libro. Así que los kids Seguramente te ha pasado que estás en proceso de estudio, por ejemplo, de la lengua alemana, de la lengua inglesa y te topas con una palabra que no conoces su significado. ¿Y cuál va a ser tu paso para resolver tu duda? Lo más probable que vas a utilizar un diccionario para ir a buscar el significado de esa palabra y entender y poder completar el contexto en que estás trabajando. Para hacer eso tenemos a disposición... ¿verdad? los libros que son más tradicionales, que tenemos que ojear y buscar la palabra y hoy en día ya la mayoría de las personas utilizan un diccionario digital, una aplicación que funciona de la misma forma como un libro, pero que generalmente es hasta más rápido buscar tu palabra en formato diccionario digital porque lo tenemos a mano, ya estamos acostumbrados a utilizar la tecnología que nos ayude también en el proceso educativo Quizás ya estás utilizando un diccionario, ya tienes tu diccionario favorito. Hay alguna característica donde tú dices, esta característica para mí es la más importante para cumplir el propósito de entregarme la información que quiero. Yo necesito que la página o la aplicación se vea de tal forma. Ahí me puedes contar en los comentarios si hay algo en que tú te fijas siempre para sentir que ese realmente cumple, cumple el fin que tú necesitas. Existen muchas aplicaciones de, de diccionarios, lo importante acá es que elijas una aplicación que ya tiene cierto tiempo de funcionamiento o que existen buenas reseñas, que esté completa en información, que tenga varios significados, ejemplos, idealmente tenga el audio de la palabra también para que te sea una herramienta completa en todo sentido. Pasamos ahora a la parte práctica de ver este video, de hacer unos ejemplos, de mostrarte por un lado una herramienta que considero muy muy buena, como un diccionario tal como en formato web, como en formato de aplicación, y luego de qué forma puedo buscar y qué información me muestra el diccionario y cómo la puedo entender. La herramienta que te quiero mostrar, la cual quiero introducir, se llama Leo, es un proyecto comunitario, un proyecto que, estaba, que se inició desde una universidad en Alemania. Por lo tanto, su orientación de idiomas siempre es alemán en combinación con un idioma. Entonces, si sí, lengua materna es el español, te va a servir perfectamente porque tiene la combinación alemán-español-español-alemán. Y es una herramienta que es muy completa, que es de muy alta calidad y que entrega muchísima información sobre una palabra y e información adicional. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí la página web, ahora aquí en este caso formato página web, y en la página web, que es www.leo.org.org, tenemos que elegir la combinación de idiomas que queremos, en este caso, alemán, español, y podemos colocar en la primera línea la palabra que necesitamos buscar. Por ejemplo, Vamos a partir buscando un sustantivo. Vamos a partir buscando el sustantivo KINO. Entonces, coloco en esta fila la palabra quino Y lo primero que me va a saltar es toda combinación de palabras que tienen o con, contienen la palabra quino Esto es muy práctico cuando tú quieres ver ah, dentro de qué otra palabra tengo esa palabra. Entonces te dan acá toda una selección, una recolección de palabras que igual pueden ser interesantes y elegimos la primera que es kino ahora nos vamos a la parte donde el diccionario nos muestra ya el significado y qué estructura tiene esa parte, siempre tiene la estructura de ir por tipo de palabra en este caso kino es un sustantivo, por lo tanto la primera categoría acá es sustantivos y luego el caso que aplique, nos muestra otras categorías de palabras dentro de las cuales esa misma palabra está contenida. Por ejemplo, dentro de adjetivos, a veces es dentro de expresiones o dentro de una combinación con un verbo, etc. Y en la parte final tenemos ejemplos, tenemos frases armadas que contienen esa palabra que también puede ser muy útil para o aprenderse una frase entera de memoria porque la puedes aplicar tal cual en un contexto y para practicar la aplicación de esa palabra ya dentro de, su, dentro de su contexto, dentro de una frase entera ¿Qué podemos ver acá en esta parte sobre la palabra Kino? Podemos ver, nos entrega el, el, el diccionario, nos entrega el género de la palabra nos entrega que es das Kino, nos dice, es una palabra en neutro y también en la parte después dice PL y PL representa plural entonces nos indica siempre en el caso de los sustantivos cuál es su plural, en este caso tiquinos. y después tenemos ciertas, ciertos símbolos que atrás de ellos hay mucha información adicional y es una buena inversión de tiempo explorar un poquito ahí, ver qué cosa te sirve y ver qué te puede aportar a tu entender mejor. Por ejemplo, tenemos aquí el símbolo con este triángulo que representa el audio y si lo le hacemos clic nos hace como la reproducción de audio. Trasquino. Muy útil esto, muy útil para saber, sobre todo en palabras que para ti son nuevos, donde dicen no tengo idea con cómo se pronuncia, dónde está su acento, cómo suenan. Acá lo puedes repetir cuantas veces quieres y puedes acostumbrar tu oído también al mismo tiempo. Segunda, segundo símbolo es, es una pequeña tabla. Y esta tabla, si le hacemos clic, nos muestra toda información sobre la palabra tasquino y su, en este caso como es un sustantivo, su aplicación dentro de diferentes escenarios gramaticales. El alemán tiene diferentes casos y el sustantivo pasa por cambios cuando vive esos tipos de casos. Toda esa información la tenemos acá a una vista, en una tabla y nos puede servir para ampliar también el entendimiento de la palabra o para específicamente buscar cómo se comporta ese sustantivo dentro del contexto de, por ejemplo, accusative y lo tenemos acá y nos podemos confirmar algo que quizás estamos practicando. Luego, ¿cómo lo hacemos con el significado? ¿Cómo puedo decidir ya entonces qué significa TASQUINO? Nos vamos a la parte izquierda que tiene la traducción al español. Generalmente las primeras filas o las primeras líneas contienen los significados más frecuentes. Entonces podemos revisar. Ah, aquí dice el cine, el cinematógrafo. cinematógrafo. Y elegimos el que para nosotros nos hace mayor sentido y también el que pasa en las primeras líneas, por lo tanto es el significado más frecuente, en este caso simple es el cine. Para resumir, en el caso de un sustantivo, el diccionario nos entrega el género de ese sustantivo, nos entrega el plural del sustantivo, nos entrega todos sus significados y además, si queremos explorar, nos dice en cuál otro contexto o en contextos de ciertas expresiones fijas podemos también encontrar esa palabra que hemos buscado. Pasamos a un ejemplo de revisar un verbo. Vamos a buscar el verbo listen. Coloco acá entonces, en vez de Kino, listen. Y acá ya la información es un poquito más amplia, pero la, la primera categoría que me resalta es la categoría de los verbos, como el verbo listen, como la palabra listen es un verbo, acá es la primera categoría que me muestra, y luego me indica este verbo también lo te, podemos ver como un sustantivo, Luego tenemos ciertos, ciertas eh, expresiones dentro de las cuales listen también está presente y tenemos nuevamente ejemplos con, la, con el verbo listen. Veamos. ¿Qué información nos entrega un diccionario en el caso de un verbo? Primer punto, el verbo lo colocamos en infinitivo, en su forma cruda sin ningún cambio y así también nos aparece en el diccionario. y luego nos aparece un poquito la construcción gramatical que requiere ese verbo o que vive ese verbo que en el caso de Lesn es leer algo. Normalmente yo digo algo como yo leo un libro, leo una revista, leo un artículo y me indica acá que ese algo, ese algo en alemán, se expresa con un caso gramatical. Por ejemplo aquí con el acusativo y eso... Como elevado, se ve como una fórmula, pero no es una fórmula, sino simplemente es la abreviación de un caso gramatical. Y me dice el etwas, que es algo normal, etwas, lo tengo que colocar en acusativo. Perfecto, ya tengo un poco claro cómo puedo aplicar ese verbo. Y después, en letras un poquito más pequeñas, tengo otras dos palabras. ¿Qué son esas dos palabras? Tienen que ver algo con lesen también. Y son dos formas de pasado del mismo verbo entonces dice acá en, entre las líneas dice las y kilis y ambos representan un tipo de pasado en relación a ese mismo verbo y por qué eso está colocado en el diccionario porque es muy útil cuando aprendemos nuevas palabras ponernos en paquete ponernos en paquete por lógica y como cuando usamos verbos nos necesitamos usar en presente porque queremos expresar algo que pasa ahora pero también queremos expresar algo que hicimos ayer que vamos a hacer en el futuro entonces los tiempos son importantes para plenamente poder expresarnos y es muy útil cuando aprendemos un verbo nuevo aprenderlo de inmediato con sus formas de, de, del pasado también si queremos entender más cómo funciona el verbo tenemos nuevamente acá el símbolo de la tabla y lo podemos pinchar aquí y nos va a abrir una ventana donde tenemos todo el comportamiento del verbo listen en sus diferentes tiempos con su conjugación toda completa. Y eso es muy útil porque así puedes repasar, repetir, puedes usar este, esta plataforma como base para ir conjugando verbos y está siempre organizado de la misma forma tiene presence, que es presente tiene preteritum, que es un tipo de pasado luego tiene el perfect y nos muestra siempre su construcción está puesto en rojo también partes que tenemos que tener ojo, decir aquí pasa algo y así tenemos todo el comportamiento de ese verbo en futuro, en distintos tipos de tiempos, en fin muy completa la información cuando nos metemos a la tabla de conjugación Y nuevamente también tenemos el audio de la palabra lesen. lesen. Y lo podemos repetir cuantas veces queremos para reforzar, reforzar cómo suena, para practicar la pronunciación. Bien, pasamos al último ejemplo. Vamos a buscar un adjetivo para también entender de qué forma me muestra el diccionario el adjetivo. Voy a buscar el adjetivo schön. Bien. ¿Qué es importante saber en caso de buscar un adjetivo? El adjetivo lo vamos a ingresar de su forma básica. El adjetivo, si te acuerdas con, con videos anteriores eh, del, del, sobre la gramática alemana, el adjetivo puede acompañar a un sustantivo porque lo describe, porque dice la mujer bonita, die schöne Frau. Y cuando pasa eso, el adjetivo necesita en la lengua alemana reflejar completamente todas las características del sustantivo, tiene que reflejar cuál es su género, tiene que reflejar cantidades y tiene que reflejar casos, reglas gramaticales, todo del sustantivo. Pero cuando lo buscamos en el diccionario lo ponemos de su forma básica y también nos muestra su forma básica. Acá solamente tenemos puesto schön, si queremos entender en más detalle aplicación Nuevamente nos vamos a la parte de la tabla y podemos ver ah, y si yo combino este adjetivo con una palabra, con un sustantivo en feminin, weiblich, pasa tal cosa. Y puedo repasar en detalle todos los escenarios diferentes que son posibles para este adjetivo. ¿Cómo lo hago en cuanto al significado? Nuevamente yo miro las primeras líneas porque dentro de las primeras líneas tengo el significado más frecuente y elijo el que más me suena, más me hace sentido o también más en el español como tu lengua materna se utiliza porque también en España se puede utilizar otro significado con mayor frecuencia que en Chile, en México Colombia. Entonces eliges entre lindo, bonito, bien... O Bello, la palabra que más te suena, que tú más utilizarías para colocarlo como significado principal de esa palabra. Y luego, si quieres saber más de esa palabra, puedes pasar hacia más abajo y puedes ver, ah, tengo alguna frase quizás, alguna frase prehecha que me puede servir, aprendérmela. En el caso de Schön, muy importante en alemán, es danke schön, danke schön, que es muchas gracias. Y acá también dentro del tanque schön tenemos el adjetivo Schön y nos sirve un montón aprendernos esa expresión que es muy, muy útil y muy frecuente también. Y podemos pasar a la parte de los ejemplos también. Por ejemplo, la primera frase es Schön für dich. Schön für dich. Me alegro por ti. Me alegro por ti. También es como una frase que al mismo tiempo es una expresión fija, pero que es muy frecuente. Y cuando son muy frecuentes acá en el diccionario de Leo, se coloca como un ejemplo. Pero vale muchísimo la pena explorar ahí un poco y ver qué frase me sirve, qué frase quizás pudiese yo agregar cuando estoy aprendiendo el adjetivo schön. En resumen, para utilizar la herramienta de un diccionario digital, elige una aplicación que ya tiene cierta cierto tiempo, que tiene buenas reseñas, que tiene buena calidad y que a ti te agrada visualmente, aplica los pequeños trucos que te indiqué que los sustantivos se colocan en singular, por ejemplo, los adjetivos se colocan en su forma básica y los verbos se, se colocan en su forma de infinitivo, en su forma cruda, pero si tú quieres puedes explorar con las extensiones adicionales de ese diccionario cómo se comporta el adjetivo, cómo se conjuga el verbo, cómo se ve el adjetivo en combinación con diferentes palabras y así puedes ampliar tu visión de cada palabra que estás buscando. Espero que te sirvió este video para entender mejor cómo puedes utilizar un diccionario digital para saber mejor en la práctica cómo, cómo Puedes hacer trabajar más el diccionario para ti, para que tú me entiendas mejor, para que amplíes tu conocimiento. Si quieres recibir más tips sobre el estudio de idiomas, sobre cómo estudiar de forma eficiente, suscríbete a este canal y yo me alegro mucho vernos en el siguiente video. ¡Bes un ismael!